tema que vamos a estar desarrollando es pitiriasis Aleva. Lo vamos a desarrollar, lo vamos a hablar junto al doctor Johnny de la Riva, quien nos acompaña y aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está querido doctor? Karen, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes de Avellala, que nos ven en todo el país. Y creo que la parte de la, como decía la introducción, la piel es el órgano más extenso y tal vez el más importante, porque es el que se defiende frente a, las, a los factores externos que pueden causar daño en este órgano tan maravilloso. El que olvidamos también, doctor? ¿no? Creo que nos, nos acordamos de él o realmente le ponemos mayor atención a partir de cierta edad. Así es, y es evidente ¿no? que existen muchas patologías, principalmente si hablamos en nuestra región, existen patologías de la altura, donde tenemos que tener mucho más cuidado con nuestra piel. Vivimos a 3,600 metros, 4,000 metros sobre el nivel del mar, donde nuestra piel, si bien se acostumbra a vivir en esos climas, vamos a llamarlos así, de alta radiación ultravioleta, inhóspitos para cierto tipo de pieles, como las pieles claras, pero tenemos que cuidarla porque después nos va pasando la factura año tras año y cuando ya llegamos a cierta edad es difícil retroceder en el tiempo. Uno de esos aspectos que debemos cuidar, que se presenta tal vez con frecuencia y que no le estamos prestando atención en todo caso y tal vez deberíamos ocuparnos mucho más de quienes estamos a cargo de niños, es decir, mamás, papás, el tema de pitiriasis alba, doctor. Así es, en realidad la pitiriasis alba es una consulta muy frecuente. Muchos niños o en edad escolar es que presentan este tipo de alteraciones. Para que nuestros televidentes nos entiendan, son esas manchas blancas que van apareciendo en áreas fotoexpuestas, principalmente en la cara. Y cuando el niño toma sol y es de tez morena, se nota mucho más. Entonces son manchas localizadas que van apareciendo y tienen diferentes etiologías. Es una condición benigna, pero sí que debe ser tratada, debe cuando no es controlada fácilmente porque el tratamiento en realidad de la pitidiasis salva eh, se tiene que utilizar muchos hidratantes, eh, protección solar, cuidados de la piel frente a una exposición y algunos otros cuidados importantes que tenemos que tomar en cuenta. Pero cuando esto continúa por varios meses, porque no es fácil tratar la pitidiasis salva, a veces uno acude a la consulta y le dice, bueno, tiene que colocar eh, una crema, hacer, les da todas las indicaciones pero el papá quiere esa respuesta inmediata de dos, tres días o una semana y dice, eh, no ha funcionado, va a donde otro especialista, le dice lo mismo y es así que se va volviendo una bola de nieve y se va utilizando muchos productos y al fin y al cabo tenemos que tener mucha paciencia para empezar a tratar la pitiriasis. A nuestros amigos les recuerdo que pueden escribirnos al, al 214-8401, llamarnos y escribirnos al 720-63589. Utilicemos esta línea, por favor, para hablar exclusivamente de salud, como siempre lo hemos hecho. Esta es una línea que tenemos ya desde hace tiempo para que ustedes puedan escribirnos. Desarrollamos estos temas de forma diaria y totalmente en directo. Doctor, las causas, ¿por qué se presenta pitiriasis? Bueno, en realidad la pitiriasis, eh, si bien tiene una etiología también infecciosa, se dice que tenemos que tener mucho cuidado con los focos infecciosos a distancia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, infecciones a nivel de la región eh, de la boca, caries dentales, que es muy importante llevar al dentista o al odontólogo que revise periódicamente. Eh, los dientes de los niños, porque eso puede ser una causa eh, de la aparición de la pitidiasis salva. Está relacionada también con la piel seca y dentro de, de los criterios de la dermatitis atópica se encuentra la parte de la pitidiasis salva, es un criterio menor, que aparecen esos niños que tienen esa predisposición genética a tener ese tipo de alergias, resequedad en la piel. Entonces, por una falta de hidratación, también se puede presentar este tipo de trastornos. El tema de honguitos, por ejemplo, doctor, que hemos, de acuerdo a la literatura, lo que hemos investigado, nos hemos encontrado con algunos temas como esos. Sí, tiene que ver en cierta forma, digamos, eh, eh, hay, una, hay un tipo de pitiriasis que se que Hay varias, varios tipos de pitiriasis en realidad. ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la, eh, ahí en, en imágenes podemos ver una clásica pitiriasis alba, que son las manchas circunscritas, redondeadas, pero también hay otras manchas rojizas, que se, que se llama pitiriasis rosada de Givert, que es una etiología viral que puede aparecer no tanto en niños, es, es, es, aparece más en adultos. También tenemos la pitiriasis versicolor que es producida por ciertas levaduras, vamos a llamar hongos, que uh -huh. tiene ese tipo de etiología. Entonces, eh, en realidad la, epit la epitiriasis alba no tiene una etiología... Eh, relacionada a los hongos. Tiene más una etiología relacionada, puede ser bacteriana, puede ser por la resequedad, esos factores de dermatitis atópica y cirosis en la piel que estamos hablando, se relacionan más a este tipo de trastornos. Y la exposición al sol hace que ese contraste, por ejemplo, eh, que se note más. Una piel morena que se expone al sol, que comienza a presentar ese tipo de trastornos pigmentarios, ya, se dice también que puede deberse a una, a una reacción postinflamatoria. La piel se inflama y disminuye la, la coloración, entonces eh, se presenta la y salva. ¿Cuál es la más frecuente, doctor, de acuerdo a su consulta? En realidad, eh, la y salva es la consulta más frecuente que existe en la consulta, principalmente en edad escolar. La edad escolar es donde el niño está corriendo en el recreo, se expone al sol, juega fútbol, no, no tiene ese cuidado, ¿no? Porque de niños sabe. Hoy en día creo que los padres tenemos una mayor educación en cuanto a protección solar. Mm -hmm. Uno lo alista al niño, en la mañana ya le está poniendo su protector solar. Algunas profesoras en las guarderías y kinder también les colocan. Entonces es una cosa muy buena. Esa es una educación en protección solar que tenemos que ir aprendiendo e inculcando en varias escuelas, que es muy importante. La exposición al sol, eh, al sol directo puede provocarnos un daño irreparable a medida que va pasando el tiempo. Es por eso que el sol nos va pasando la factura Día a día. Y cuando ya llega los 25 años, donde se presentan los primeros signos de envejecimiento o fotoenvejecimiento, es donde se presentan los trastornos eh, del daño solar. Doctor, eh, pues eh, con relación, y vamos a ir eh, también resolviendo el tema de algunos mitos que seguramente existen con relación a la pitiriasis. Antes, si sí, es que aparece esa primera manchita y de acuerdo a lo que hemos visto también en las fotografías que hemos ido encontrando e imágenes, aparece en este sector, en su mayoría, en uh -huh. este sector. Aparece solamente en un lado, en el otro, tal vez migra, va a aparecer en otros lugares del rostro. ¿En cuánto tiempo aproximadamente? Lo que pasa es eh, lo siguiente, por ejemplo, aparece una, uh -huh. una pequeña lesión, como tú decías, uh -huh. en diferentes áreas y va aumentando. No es que vaya contagiando, sí que no es... La, en realidad uh -huh. nuestra piel eh, no es eh, uniforme, tiene diferentes áreas, donde una, eh, ciertas áreas son más grasas, otras son más secas, entonces por eso es que se ve ese contraste, uh -huh. ¿ya? Y no es que la epitidia la si salva va aumentando y mucha gente eh, viene asustada a, al consultorio porque piensa que es el vitiligo, que el ah, vitiligo sí, es una sí. enfermedad, un trastorno de la pigmentación de la piel, donde la piel va perdiendo eh, los melanocitos que es, eh, son las células que nos dan el color a nuestra piel. Entonces se asusta y piensan que es vitiligo y dice, eh, ya, ya eh, conlleva cierto estrés de los padres y es ahí donde el médico especialista tranquiliza y le dice, no, esto no es un vitiligo, simplemente es una pitiriasis, evidentemente que eh, puede pasar mucho tiempo si es que no es tratada, eh, de, el tratamiento demora, puede demorar dos meses, tres meses. Sí tiene que ir mejorando con el tratamiento que se le va dando, pero hay que tener paciencia. Y lo que habíamos dicho, la presencia de los focos infecciosos a nivel de la boca, uh -huh. caries dentales y todo lo demás, a nivel de faringe, amigdalitis y todo eso, tenemos que tratarlas porque eso conlleva a la aparición de esos trastornos pigmentarios en nuestra piel. Doctor, tomando en cuenta de que podría ser producido por una bacteria... Y, y bueno, una gran cantidad de personas también se preguntan si es que podría pasar de un niño a otro, por ejemplo. No, no, no es contagiosa. ¿ya? Si bien eh, entre las etiologías bacterianas vamos a hablar del estafilococo y del estreptococo, ¿ya? Eh, son eh, bacterias que forman parte de nuestra flora bacteriana normal. ¿Y cuándo se manifiestan? Cuando aumenta el número de colonias en nuestra piel, ya comienzan a dar problemas y presentar este tipo de alteraciones a nivel dermatológico. lectura a la próxima pregunta. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que en el sector donde se tiene pitiriasis puede aparecer más adelante acné. Nos dice muchísimas gracias por su consulta, doctor. Bueno, en realidad eh, el área de la pitiriasis es, es un área más seca, ¿no? Pero Dependiendo el tipo de piel y la, la, la actividad de la glándula sebácea, porque el acné es otra de las consultas más frecuentes en dermatología, el 85% de la población mundial tiene o ha tenido algún episodio de acné y que tiene que ser controlado. Puede aparecer, no decimos que no, pero es un área más reseca que es menos probable. Y lo más importante, que es lo que yo recomiendo a todos los adolescentes o padres de adolescentes, cuando el acné está comenzando es cuando debe ser tratado, porque te, el acné tarde o temprano va a desaparecer, lo que no desaparecen son las secuelas o cicatrices que van dejando. Hoy en día Karen existen muchos tratamientos con láser, diferentes tecnologías que no van a borrar esas cicatrices, pueden mejorarlas pero no las van a borrar, es por eso lo que habíamos hablado a un inicio. La medicina preventiva creo que es un, una de las medicinas fundamentales que nosotros debemos aplicarlas eh, para mejorar nuestra salud. A todos nuestros amigos, por favor, quiero recordarles que pueden llamarnos al 214-8401. La línea de celular es exclusivamente para mensajes, SMS o WhatsApp. Tienen tiempo todavía para enviarnos sus mensajitos. Nuestra amiga también de tu pista nos dice, gracias por leer el mensaje. Tenía temor porque ya tiene relieve la mancha, doctor. Gracias a nuestra querida amiga, por supuesto, por la confianza, por escribirnos, por vernos y esperemos pueda llegar tal vez en algún momento hasta la ciudad de La Paz. Acá tenemos muy buenos especialistas, se los hemos ido mostrando también a través de nuestra salud. Estoy segura que nuestro especialista, por ejemplo, lo va a atender con mucho cariño y con toda la, de, la dedicación y profesionalismo. ¿Qué pasa cuando una mancha empieza a tener relieve, doctor? Bueno, cuando una mancha comienza a tener relieve ya no es una mancha. En lesiones elementales, en dermatología, mancha, ¿qué quiere decir? Es el cambio de coloración. Entonces, cuando ya comienza a levantarse, posiblemente eh, esa lesión que tiene nuestra paciente al haberse eh, realizado una crioterapia, puede ser ya una cicatriz que está comenzando a levantarse. Entonces, sí. si es recomendable, si vemos que esa va aumentando de tamaño, comienza a escocer, debemos hacer un tratamiento para frenar, para no agravar más el problema. Es importante a nuestra amiga de Tupisa que venga y consulte con el especialista uh -huh. indicado para poder resolver y darle el mejor consejo porque eh, a veces no es fácil dar un consejo por televisión. Así Yo siempre es, digo, sí. uno tiene que ver al paciente, tocar, examinar, hacer una valoración para dar un tratamiento adecuado porque cada paciente es diferente, somos diferentes, reaccionamos de manera diferente, entonces lo adecuado es que el paciente venga, luego retorne a sus consultas para ver la evolución y podamos tener un tratamiento satisfactorio. Sí, consulta, no se nos descuiden por favor nuestro cuerpo nos avisa de alguna manera, si no es a través de síntomas, es a través de ciertos signos es decir, aquello que nosotros estamos notando a través de nuestra observación que no es totalmente normal dentro de lo que nosotros conocemos a nuestro cuerpo. Siguiente consulta. Buenos días, felicidades por el programa, doctor. Hace un año y ocho meses me hice un tratamiento de plasma rico en plaquetas. Nos dice, ¿para cuánto tiempo debo hacerlo? Nos dice, ¿y qué pasa al paso del tiempo si ya no me vuelvo a realizar? Nos dice, tengo 56 años. Un saludo desde la Churra, Tarija. Muchísimas gracias por escribirnos, doctor. Bueno, el tratamiento del plasma rico en plaquetas o PRP, que están muy de moda, es un tratamiento donde se extrae sangre de nuestro propio cuerpo, se lleva a un proceso de centrifugación. Ojo, el proceso de centrifugación tiene que ser realizado en una centrífuga especial con un equipo de bioseguridad especial, no es cualquier centrífuga. Yo veo muchas, muchos ofrecimientos de plasma rico en plaquetas que incluso los hacen en peluquerías. Llamo o alerto a la población que tiene que tener mucho cuidado cuando manejamos biológicos, en este caso es nuestra propia sangre, que puede introducirse y contaminarse en este proceso. Se utiliza como un procedimiento de rejuvenecimiento, de regeneración celular. Eh, no está científicamente demostrado su alta efectividad, pero sí se lo está realizando con algunos buenos resultados. Lo recomendable es lo que yo digo. Se hacen tratamientos, por ejemplo, anuales que se puede hacer. Si tenemos 40 años, unas 4 sesiones, si tenemos 50, unas 5 sesiones y así ir aumentando eh, las sesiones. Hay diferentes espe eh, especialistas o médicos que las hacen mensuales, eh, algunos pueden hacerle cada, cada 20 días o quincenales, entonces depende del criterio de cada especialista. Siguiente consulta, ¿cómo puedo identificar una diferencia, nos dice, entre una verruga y un lunar, por favor, cuando es levantado o se nota de forma demasiado fuerte o grande? Nos dice, muchísimas gracias por su pregunta, doctor. Bueno, eh, sí hay mucha diferencia entre una verruga y un lunar. Para empezar, el lunar, por lo general, eh, el lunar está presente en la mayor parte de nuestra vida. Ahí tenemos que darnos cuenta si ese lunar está creciendo, cambiando de color, si sí tenemos que acudir al, al especialista para que lo vaya revisando. En cambio, una verruga puede aparecer eh, repentinamente, e ir aumentando de tamaño. Por lo general, la verruga tiene cierta descamación, se llama que o una queratosis, es un engrosamiento que se va descamando. Y cuando vamos frotando mucho, eh, la verruga puede sangrar. Entonces ahí podemos ver si es una verruga o es un lunar, pero como digo, es importante, si es una verruga, tratarlo más antes posible para que no vayan apareciendo más verrugas. Porque inicialmente yo veo niños que tienen una verruga, pero no, los padres no se preocupan mucho y después aparecen con 10, 15 verrugas en las manos y es mucho más traumático para el niño hacer este tipo de tratamientos porque lo tenemos que hacer con cuidado cada 15 a 20 días para que esto no vaya aumentando, tenemos que cambiar patrones de alimentación, ver muchos factores, no es solamente tratar la verruga. Entonces, son enfermedades donde está involucrado nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico que debe ser tratado. Una pregunta que tenemos con mucha frecuencia, antes de cerrar con este diálogo, doctor, es qué tipo de cremas deberíamos de utilizar y qué tipo de protector solar. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque... Como decía al inicio del programa, no existe la crema ideal o el protector solar ideal. Para mí el mejor protector es el paraguas, el sombrero, las gafas, son protectores de barrera que nos va, que va a evitar que el sol eh, cause un daño directo en nuestra piel. Evidentemente tenemos que ir haciendo eh, la prueba, eh, protectores en niños por ejemplo, si es que le causa alguna reacción, ir cambiando e ir probando, porque no todos los protectores eh, van a ser efectivos en cierto tipo de pieles sensibles como son los niños. Lo mismo pasa con los adultos. Tengo pacientes que utilizan, por ejemplo, la crema lechuga famosa que tenemos o la leche de pepinos toda su vida y les parece pues, fantástica y no la cambian por nada. Otros ya utilizarán... Marcas mucho más sofisticadas como L'Oreal, Lancome, Vichy. Eh, Johnson y Johnson eh, se parecen. Sí, son muchas ellos. ¿no? Uh -huh. que, que, que van utilizando, que tienen otro tipo de um, componentes que también les sienta bien o no les puede sentar bien. Entonces, es importante ir probando cuál crema se adecua al rostro. Evidentemente, en cuanto a hidratación hay que ver qué tipo de piel uh -huh. tiene. Las personas que tienen piel generalmente grasa, deben tener mucho cuidado en utilizar piel eh, hidratantes porque puede salir acné. Entonces, no es fácil dar una receta mágica, utilizar esta crema o esta marca, porque cada piel es diferente. Tenemos que probar entonces. Por supuesto, ¿no? a ir uh -huh. probando poco a poco. Sí, en, en, hoy en día en las farmacias ya existen probadores, tanto de protectores solares, cremas que frecuentemente se utilizan o deben ser utilizadas por la población. Doctor, gracias por acompañarnos. Siempre es una alegría contar con usted en nuestra salud. ¿Dónde cómo podemos encontrarla? Bueno, Karen, nosotros somos los agradecidos, estamos en la clínica, está ubicada en la avenida 6 de agosto, 2464, edificio Los Jardines, piso 1. Pueden comunicarse al celular, también WhatsApp al 765-05669 y con gusto los vamos a atender. Gracias por visitarnos, hasta una próxima. Gracias, Karen, hasta una próxima.